Agradecimientos especiales a las páginas eh, FCITP, Proyectos Feria, Ciencia y Tecnología, Ingeniería Mecatrónica, y finalmente la página Mecatrónica, que son páginas de Facebook muy buenas, donde podrás encontrar, entre otras cosas, mis videos y muchas más cosas interesantes.